Señores, después de cinco días me parece amable, ¿verdad? El jefe de la PN habla sobre el asesinato de Leslie Rosado. El director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez, lamentó este jueves el incidente en el cual perdió la vida Leslie Rosado. A mano del cabo policial Hanley Disla Sánchez aseguró que la Policía Nacional colabora con el Ministerio Público en lo que requiera para avanzar la investigación. Vamos a esperar que el Ministerio Público avance en las investigaciones para que sea la verdad lo que prime en este caso expresó. Hoy en la tarde, el cabo de la policía, Hanley Batista, será presentado en un juez que le conocerá medidas de coerción en cuya audiencia el Ministerio Público buscará que le dicten prisión preventiva por la muerte de la arquitecta Leslie Rosario. La Fiscalía de Santo Domingo está solicitando que Dice la Batista, a quien acusan de homicidio voluntario, sea enviado a la Penitenciaría Nacional de la Victoria por espacio de un año, mientras presentan acusación formal. Están pidiendo un año preventivo para el policía que asesinó a esta joven embarazada. Así es. En la Victoria. En la Victoria. la Victoria, pero mira que antes de den un año de prisión, o si es que se lo da el, la Oficina de Servicios de Atención Permanente, que así si es que se le conoce a, las, a los juzgados que, que conocen las medidas de coerción, deben de tener un caso bien armado, por lo menos la, eh, un caso ya, el boceto del caso, porque mandar un año de prisión eh, a, para, eh, a este hombre sin una prueba clara de qué fue lo que pasó, porque todavía no sabemos qué ha pasado a, a, a, a esta hora. De qué fue lo que pasó en realidad. Nosotros tenemos conjeturas, teorías, hipótesis, pero no tenemos. Cosas de redes nada. también. Cosas ¿no? de sí. redes, sí. O sea, nosotros no sabemos nada. Entonces, la justicia tiene que tener mucho cuidado cuando, y el Ministerio Público tiene que tener cuidado con esto de la medida de coerción. Y sobre el, el director de la policía que dio su declaración hoy, después de cinco días, yo pienso que fue prudente. Porque eh, si lo hubiese dado él. Como lo hizo la policía, la vocera de la policía, si lo hubiese dado el mismo domingo o el lunes en caliente, yo creo que se lo iban a comer comido. Claro, ¿no? claro, claro. no se, se manejó muy bien ahí Eduardo Sánchez, que es de aquí, de Senoví, me parece. Sí. Y eh, en hablar después de cinco días, ¿por qué? Porque es un caso muy delicado. Usted tiene sí. que tener algo concreto para usted mostrarle a una población, a un país que se apecha, se apega Oye. a lo que es eh, defender crímenes así, tan horrendos que han pasado en este país y ahora lamentablemente pasó con esta joven. No, claro, y que han salido incluso demasiadas teorías que incluso hay personas que están diciendo que supuestamente el esposo de, de ella tenía una supuesta amante y que esa amante fue la que mandó a hacer ese no, hecho no también. No, no porque que más hasta más... esa teoría ha salido. No, no, yo no creo eso, ¿tú sabes por qué? Porque cuando mandan a matar a una persona no se queda el matador y sigue eso. eso es algo bien complicado pero no creo que sea de, de, de ese nivel. No, yo es creo así. que están especulando demasiado ya la gente que, que, que acarren las cosas que son. Obviamente, eso es algo ilógico, porque tú vas a mandar a matar a una gente y esa gente se va a quedar, Y que mató se va a quedar y ahí. Y la va a llevar, a, porque se nota que fue accidental sin querer que él la mató. Y él mismo lo fue y la llevó al hospital. Tú me entiendes. Claro, y también está detenido el, el joven que estaba manejando el motor. Me parece que no concuerda con nada de lo no. que él dijo. Ahí no. se equivocó varias veces, se contradijo, entonces eso puede ser utilizado en su contra en un tribunal. Eh, dio una declaración de que es mejor era ese callado a veces. Es verdad. Sí. ¿Eh? Bueno, ese abogado está muy bien cambiado para ese motoconcho. Mm. Eso así, esperemos en Dios que esto se aclare. Sí. Y le están pidiendo un año preventivo. Sí. 12 meses de prisión preventiva, así es. 12 meses de prisión preventiva. Ya a esta la, hora, a esta eh, hora deben, deben estar conociendo. Sí, la el, ministerio público, uh -huh. el Ministerio Público, no, eso no se lo quita a nadie ese año a él. Uh -huh. El Ministerio Público debe, debe eh, armar un expediente bien hecho sí. para que ese joven pague por, por ese hecho. Lamentablemente, que no debió suceder. No. Claro, no debió suceder. No. Pero lamentablemente, así, así están las cosas en República Dominicana, donde personas inocentes pierden la vida por balas perdida verdad. Y a veces por, por, por reacciones que de, de gente que no se pueden controlar su ira y ese tipo de cosas. Claro, sí, claro. Sí. Eh, Mira una, una cosita que se publicó hace unos minutos. La fiscalía de Santo Domingo considera al motorista con quien de quien hablábamos hace un momento se llama Rafael Castillo y lo considera como cómplice en el homicidio de la arquitecta Leslie Rosado. Eh, fuentes de la PGR confirmaron a la agencia EFE que el Ministerio Público solicitará el año de prisión contra eh, Castillo, o sea, junto con a, junto a Castillo y el, el agente de la policía, los dos, eh, estarían acusándolo y le solicitarían un año de prisión preventiva, mientras la Procuraduría arma un caso que es muy complejo, un caso que no es fácil, que todavía no sabemos qué es lo que ha pasado, cuál es la versión real, entonces, óyeme, como dicen en la jerga urbana, bobito de la, vida, conchero, bobito de la vida, con un año preso y un rechazo totalmente muy fuerte en la sociedad. Así es. Esperemos en Dios que esto se pueda resolver de la mejor manera.